de Somos Pequeño Comercio, Somos Cartagena. Hoy estamos con Paco Egea, también conocido o conocido en redes sociales como Paco Nirvana. Buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Hola, Gaspar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues nada, Paco, deseando de conocer o de contar precisamente lo que has estado haciendo durante este tiempo, pero en primer lugar, cuéntanos quién es Paco Nirvana. <ríe> Buena pregunta. Paco Nirvana eh, es una persona, una persona cualquiera. Una persona cualquiera, con aficiones cualquiera, con sueños a pequeña gran escala y un pequeño mediano empresario eh, de Cartagena, eh, dueño de varios negocios de, de varios enfoques a nivel empresarial, en un estudio de tatuajes que se llama El Paco Donald Tatu, con una compraventa de coches que se llama Chubro de Ancar, eh, luego negocios de hostelería, como de otra pasta, y bueno, ahora estoy montando un restaurante, el primero, un restaurante biodegradable, con todo material biodegradable, biodegradable en la manga, y una empresa de catering y eventos que se llama A tu antojo. Y a partir de ahí, pues, una persona normal de calle, con, que sueña con que después de dos meses de, de confinamiento haya cambiado algo en el interior de las personas. Pues lo, lo mismo sueño yo Paco, espero que este confinamiento no haya valido a todos para, para reflexionar y he de comentar que precisamente, lógicamente ya Paco lo conozco del mundo de los negocios, de, de los múltiples negocios que tiene, pero hoy en concreto no le he llamado, no está aquí por, por el tema de sus negocios, sino precisamente porque quería destacar o que nos contara esa labor social que ha estado haciendo él junto con unos amigos durante este periodo de confinamiento. A ver, pues lo que hemos hecho básicamente ha sido echar una mano. Echar una mano a la gran labor que ha hecho el Ayuntamiento de Cartagena y en concreto la, la Concejalía de Servicios Sociales. Y echar una mano pues, a todo el que lo ha necesitado. Y pues yo qué sé, desde eh, preparar... Yo por ejemplo, en uno de los negocios que, que, que tengo comentado que tú sabes que tengo porque has estado alguna vez allí, eh, estamos haciendo todavía a día de hoy... Y, pues depende, entre 14 y 30 minutos depende del día, pues para los niños de, que se quedaron sin, eh, bueno, cerró el comedor de la iglesia de San Diego debido al confinamiento, entonces nosotros se las preparamos allí, eh, servicios sociales no, la consejería de servicios sociales no, nos da la materia prima, nosotros la preparamos y, la, y se la llevamos allí todos los días en bolsas individuales y tal, para que tanto la comida como la merienda. ¿Qué habéis hecho? Es decir, ¿cómo enfocasteis? Porque yo precisamente a mí me sorprendió, me llamó muchísimo la atención ver que, que tres personas, tres, cuatro personas de Cartagena decidían subirse a una furgoneta y, y, y recoger comida por, por las casas. Y luego me enteré que precisamente una de esas personas eras tú, Paco. ¿Cómo se ocurre esa idea? Pues al final, sí, al final éramos tres locos. Al final esto todo esto empezó a, a pequeña escala. Esa pequeña escala de tres personas... La, la, de, de, de Paco Nirvana y de, de otros dos locos, otros dos maravillosos locos que son Salvi Molero y, y José Cayuela, son dos maravillosas personas que además yo prácticamente no conocía, nos conocíamos de, de hola y adiós bueno, a Salvi pero, pero a José prácticamente no lo conocía, pero al final vimos que nuestras publicaciones de Facebook eran muy parecidas y decidimos unirlas y crear un pequeño un pequeño engranaje de, de, de pequeña ONG a nivel, a nivel ciudad, de, de, de, de esta ciudad joder, que, que tanto nos ha dado y, y que tanto pretendemos que nos dé. Y, y echarle una mano a la gente pues, que, que, sinceramente, que no tenía para comer. Entonces, al principio nosotros empezamos vía redes sociales, pero luego nos dimos, nos dimos cuenta con, con, a base de conversaciones con, con con la Concejalía de Servicios Sociales y, y que efectivamente tienen toda, tenían toda la razón del mundo, que juntos íbamos a ser íbamos a ser mucho más fuertes y que íbamos a hacer. Entonces empezamos a organizarnos y a coordinarnos con ellos y, y así lo hemos hecho hasta ahora. La verdad es que creo que ha sido un pequeño, perfecto engranaje, que como te digo, iba a ser muy pequeño al principio, pero a día de hoy ya llevamos a más de 600 familias. Eh, y no 600 familias para un día. Nosotros lo que le hemos llevado hasta ahora, pues un kit de emergencia, que nosotros decimos, que... Que se lo llevamos y luego además hacemos la labor informativa de cómo ponerte en, en contacto con servicios sociales, como porque al final muchas veces era más fácil ponerse en contacto con nosotros vía redes sociales eh, que, que, con, que con servicios sociales. ¿vale? No por nada, sino porque la gente no sabía cómo hacerlo. Entonces, como Facebook tiene todo el mundo pues contactaban con nosotros. Entonces, nosotros lo que también hemos podido hacer ha sido la, la labor informativa de cómo ponernos en contacto, cómo poner a, a estas personas en contacto con ellos y que eh, Servicios Sociales, que insisto, que ha hecho un trabajo y está haciendo un trabajo maravilloso, pues que se pusiera también para hacerle el seguimiento, porque por mucho que nosotros pudiéramos llevarle o salvarle eh, el momento o la semana, Luego eso tiene que llevar un seguimiento que nosotros es imposible que hagamos. Ahora que empiezan las fases de desconfinamiento, entiendo que ya tiene, tiene menos sentido el que estéis, bueno, como repartiendo, a casa a casa, porque claro, la gente es que además no, no podía salir a, a recoger comida, es decir, eh, estábamos claro. en de alarma. Es que y, ese era el problema, que a lo mejor... El problema era, a ver, nosotros lo que, lo que, en, principio, lo, lo que en principio dijimos de hacer era, eh, de hecho el primer vídeo mío fue, bueno, pues... Como ha habido gente que ha comprado de manera compulsiva y, se va, y ahora se va a dar cuenta de que, de que todos... Eh, yo puse un, un ejemplo muy, muy práctico. Que era, si una persona ha comprado 200 kilómetros de papel higiénico, es imposible que eso, en y son dos en la casa, es imposible que eso lo gaste. Entonces yo me comprometo a que esa persona aparte lo que no va a utilizar y a su casa a recogerlo, todo con medidas de protección, mascarilla, guantes, todo. Que yo lo deje en la furoneta y yo llevárselo a otras personas. O sea, eso fue en principio lo que, lo que nosotros proponíamos. El, el utilizar de la compra, o sea, el darle la vuelta a la compra compulsiva y al error de planteamiento que todos tuvimos en este, en este estado de confinamiento que desconocíamos, era algo todo nuevo, y, y utilizarlo para el bien de otros. Y a partir de ahora, que ya ha comenzado esta fase de, de, descal de descalonamiento del, del confinamiento, eh, ¿Qué labor qué labor vais a hacer? O mejor todavía, ¿cómo, ¿qué le dirías a la gente que nos está viendo que quiere ayudar o que quiere aportar a este proyecto? Es decir, ¿a quién se tienen que dirigir o cómo, cómo lo, de, lo gestionaríais lo vais a gestionar a partir de ahora? A ver, nosotros, yo voy a seguir, como te como he dicho antes, con, con el tema de los menús preparados para los, los niños del comedor, la protección civil cuando le haga falta y demás. Eh, obviamente, el, la recogida y reparto de alimentos ahora mismo ya no tiene mucho sentido, ¿por qué? Porque la gente ya puede salir a la calle, puede salir a correr, puede salir a, a, otras, a un paseo, pues, pues ya no tiene mucho sentido el que nosotros estemos en la calle, porque además quiero recordar una cosa, tanto Salvi Molero como, como José Cayuela, como mi mujer, que al final en mi, mi, mi casa se ha quedado como una pequeña oficina en la que sin ella no sería posible nada, porque yo iba desbordado y ella era la que me cogía la llamada, la que organizaba eh, en, en la casa de Salvi, Hemos tenido un montón de ayuda con voluntarios que se unían a la causa de, de, de coger, de, de, de recoger, de salir a repartir, de jugársela. Al final, ellos también son pacientes de riesgo. Yo mi mujer es paciente de riesgo, persona de riesgo, Salvi Molero también, eh, José Cayula también. Por eso digo que al final hemos sido tres locos con buen corazón a los que se nos han unido otros locos con buen corazón que además coordinados con, con el ayuntamiento, con los servicios sociales, pues hemos conseguido hacer que de una idea pequeña se haya hecho algo grande. ¿El qué hacer a partir de ahora? Pues sobre todo tener cuidado, hay que tener cuidado porque yo creo que si no estábamos preparados como empresarios y como personas para un confinamiento, no me quiero imaginar dos confinamientos. Entonces creo que ahora lo más inteligente que podamos hacer es hacerle caso a todas las autoridades sanitarias lo que dicen, eh, creamos que tienen o no creamos que tienen razón, al final son los que van a tomar la decisión. Entonces, no nos quedan más narices que hacerle caso porque luego son a los que vamos a criticar o son a los que vamos a alabar. Entonces, a mí me hace mucha gracia la gente que critica todas las decisiones políticas, que critica absolutamente todo, que critica, si al final podemos criticar lo que queramos, pero es lo que hay. Entonces, tenemos que ser conscientes de que tenemos que llevar lo que tenemos y con, y con los medios que tenemos la, la mejor vida que podamos llevar. Y ahora ya sabemos que no se puede vivir al límite que no se puede vivir al día. Si ganas 100 euros, por lo menos 30, tienes que guardarlo. No puedes no puede ganar 100 y gastarte 130. Y luego, sobre todo, lo que espero, que además creo que te lo he dicho varias veces, es que la gente eh, haya tenido tiempo en dos meses de estar en su casa eh, y preocuparse de salir a la calle siendo mucha mejor persona de lo que era, valorando las cosas que tenemos valorando que te suene el despertador por la mañana para llevar a los críos al colegio, valorando tener un trabajo, valorando tener un sueldo, por pequeño que sea, valorando tener una suegra a la que, a la que con la que te jode comer los domingos, que no es mi caso porque ya me la adoro, pero valorando ese, esa serie de cosas que no teníamos, o sea, que teníamos ahí y no sabíamos apreciar. Entonces, al final, a mí, yo me, me quedo tranquilo, porque yo el otro día hice una publicación en redes sociales, y decía, mira, perdonadme que, que diga que esta situación ha sido bonita, pero yo soy un fiel seguidor de, de, de, de las cosas buenas de la vida. Y, y bueno, a mí estas cosas me han aportado muchas cosas. A nivel empresarial, pues ha sido una hecatombe porque yo no, no sé ni, ni cómo plantearme la vida ahora. Eh, a nivel empresarial, porque es complicado, con, con las fases de desescalada, con, con el 30% de aforo. De aforo. Por comentar, como te he dicho antes, el, a quién, o mejor dicho, que la gente sepa a quién dirigirse tanto para ayudar como para ser ayudada, ¿tienes por ahí a mano el teléfono de servicios sociales o nos podrías decir cómo, qué es lo que tienen que hacer? Sí, claro, claro. Sí, además, además esto fue como una de las de la muy buenas cosas que han hecho, que han sido muchas. Pusieron un, un teléfono nuevo de, de, de ayuda al ciudadano, un teléfono urgente, que es 968-021-123. ¿Vale? Hay cualquier persona que tenga que ponerse eh, en contacto para ello, para ayuda. Eh, en el momento le cogerá el teléfono, le tomarán los datos y se portarán con el caso. ¿Vale? Eh, luego, a la hora de, de la donación de alimentos, pues en todo este tiempo también ha, ha existido la... la posibilidad, y además una buena posibilidad, y que también está funcionando muy bien, es de llevarla al... al a... ¿Cómo se llama? A la piscina, ¿no? A, el, ahí al pabellón central, el pabellón central de Cartagena. Pero pero eh, el de pabellón? Es que yo no sé si te referías al pabellón, me lo has comentado antes, o al Palacio de los Deportes. Es decir, a la instalación... No, no, no, al pabellón, al pabellón, a la antigua bombonera. Vale, eh, la calle Giselle de Guimbarda. Giselle de Guimbarda, sí. Uh -huh. Sí, allí, hay, allí está, eh, eh, puedes llevar eh, y donar lo que quieras, ¿vale? Que, que es donde, donde se distribuye a diferentes sitios y además donde se, donde se recoge el... el eh, los alimentos, y luego si hay cualquier persona que no pueda quedar porque pues se ponga con, eh, en contacto con, con nosotros, que es por servicios sociales, eh, perdón, por, por redes sociales, y nosotros vamos, lo recogemos, lo llevamos al pabellón. O sea, nosotros ya lo que vamos a hacer ahora también con la desescalada, nosotros vamos a hacer nuestra pequeña desescalada y solo vamos a quedarnos para tareas, y a partir del 5 de mayo, para tareas informativas y para tareas de, de, de ayuda a cualquier urgencia o cualquier cosa, y luego ya te digo, pues seguiremos haciendo los. Lo, la comida, pues, a los crios del comedor y a la protección civil cuando le haga falta y como hablé el otro día con, con tanto con jefa de servicios sociales como con la vicealcaldesa, pues, cualquier cosa que, que necesiten, aquí estoy uh -huh. Vale me parece estupendo es decir, y sobre todo desde alabar la, la actitud y el, el trabajo que habéis hecho durante estos, durante estos meses todo eso es a nivel personal, pero sí también te quería preguntar, ya que lo has comentado a nivel profesional esta fase de desescalamiento, estos negocios que tú te dedicas a, por ejemplo, a dentro de los negocios de hostelería que tienes, ¿cómo lo has, o qué decisiones has tomado? ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo lo vas a enfocar? Vamos a ver, mira. Te, te los nombro un poco por partes. Eh, el, el estudio de tatuaje, yo no puedo tatuar sin tocar a una persona. No puedo tatuar sin. O sea, es imposible. Entonces es un negocio en el que todavía no me paro ni siquiera pensar. Porque. Final, dice, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo hago una desescalada así? Es imposible. Eh, bueno, la compraventa de coches, chulo de bancar, pues sí que seguirá, eso al final es por internet, y el que nos llame, pues seguirá a enseñar el coche cuando se pueda, y ya está, eso es un poco dentro de que ahora todo ha perdido el valor, lo que antes valía 10.000 euros, ahora vale 5.000, entonces ahora casi que los coches vamos a tener que venderlos al peso. Y, y bueno, y el eh, luego los restaurantes... El, el, la empresa de catering y eventos, pues todas las comuniones, bodas, todo lo que teníamos este año, prácticamente el 95% lo, lo, hemos, lo, hemos, lo hemos perdido. Eh, y repito, lo hemos perdido, no, no, lo hemos, no, no, no lo hemos pospuesto, lo hemos perdido. Eh, luego, los restaurantes. pues Bueno, yo, mira, hacerte una idea, yo, de otra pasta es imposible que, que yo pueda volver a abrir como de otra pasta. Eh, eso o sea, Como tú sabes, era un restaurante grande Que necesitaba mucho personal Que yo ya ahora tengo ya re que reinventarme Y utilizar el mismo sitio Pero poner una cafetería, cervecería eh, sí. Es imposible Y luego pues tenemos pues, un restaurante nuevo Que estoy montando en la manga eh, de, de, de, de Las Sirenas Viejas Que se va a llamar Mahalo Mahalo Beach, que significa hola en hawaiano Y, y bueno Le vamos a dar un rollo súper surpero Un rollo súper alegre Que yo creo que es lo que nos hace falta ahora Un poco de alegría, un poco de de frescura, un poco de color, ¿vale? Y que la gente, pues, todavía no me no me, no me, no me, no me sentado a preparar un menú porque ya lo tenía todo preparado antes del confinamiento y, y ahora no vale absolutamente nada de lo que he puesto porque no sé con lo que me van a dejar hacer, lo que no, ¿sabes? Un poco de incertidumbre. Obviamente yo no puedo abrir con un 30% de, de yo y creo que, que nadie porque no vamos 30% del aforo. Creo que ese paso, yo, yo me voy a... Con, todo mi humildad, yo tengo que, que saltarme esas fases, y no digo saltarme esas fases de que no las voy a cumplir, como ellos digan, no. O sea, cuando termine la desescalada, entonces abriré, porque es imposible. Es posible que yo, yo no voy a pagar el 30% del alquiler, el 30% del agua, el 30% del sueldo, el 30% de las cargas sociales, me lo, van a, me lo van a cobrar todo. Entonces es imposible. En mi caso, al final, como no veamos el lado bueno de las cosas y nos ilusionemos con algo, o sea, yo invito a la gente a que sobre todo tenga una ilusión, se levante por la mañana pensando en que tiene una ilusión, en que tiene donde agarrarse, en que tiene un proyecto en el que quiere sacarlo adelante y eso nos va a mantener vivos, Porque si no, ¿qué vamos a hacer encerrados, tío? Así que si, no, si no, esto no va a servir de nada. Creo que he lanzado muchísimos mensajes durante la entrevista y muy bueno, pero no sé si quieres hacer algo un último mensaje de ánimo o de apoyo a la gente. Mi mensaje es simplemente eso, educación, eh, respeto, ilusión, enmarcarte un objetivo y no estar en tu casa eh, sentado en el sofá sin ducharte, sin cambiarte, sino hacer una vida, intentar llevar un, uno, un, un horario, una rutina, un, todo... Intentar llevar la vida, o sea, extrapolar lo que hacías antes fuera en la calle, intentar hacerlo en tu casa de la mejor manera que tengas. Y sobre todo, marcarte un objetivo en la vida y ser cabezón hasta que lo consigas. Pues me uno a tu mensaje, Paco, a apelar por, por esa responsabilidad individual, que al final es de lo que está hablando, que cada uno seamos responsables y conscientes de, de lo que tenemos que hacer. Te agradezco muchísimo tanto estar aquí, como, pero sobre todo la labor que habéis estado haciendo, quería reconocerlo, porque me parece, como digo, de alabar, y poco más, eh, volver a, a insistiros a las personas que nos estáis viendo, a que le deis a me gusta, a que recomendéis a, o compartáis con, otro, con otras personas que conocen vuestro entorno, leí la mayor difusión posible, tanto para ayudar en este caso a Paco y a sus negocios, como sobre todo para ayudar a esas familias que no han estado pasando mal en Cartagena, que lo van a seguir pasando mal, y que tenemos ahí unos servicios sociales para utilizarlos y para darle apoyo a todo el que lo necesite. Muchísimas gracias, somos Pequeño Comercio, somos Cartagena.